<SILENCIO> no, no, no, no, no, no, no. Que lo que tú viene a frontearme, si sabes cómo es que lo hacemos Que lo que tú viene a frontear, si sabes cómo es que lo hacemos Siempre estoy en la esquina fumando en mi hogar Haciendo de mis conexiones, dando la hook y poniéndome grau Me dice que tú no lo sabes, cómo es que nosotros bregamos Buscamos tu huevo entre mi corillo y el huevo Que lo es que, que tú amamos. vienes a frontearme, si ¿sí sabes cómo es que lo hacemos Que lo que tú vienes a frontear, si ¿Sí sabes cómo es que lo hacemos Hacen el cesoral, Los pa' que te bajan se van a flipiar. Que lo que tú dices Si al final conmigo es lo que, que hablar Díame, si sabes cómo es que lo hacemos Que lo que tú vienes a frontear Si sabes cómo es que lo hacemos Ustedes no están en la liga No están, no están, no están en la liga Ellos no me superen ni volviendo a red. Oh. Nene produciendo Ice Music, la familia, <risa> no están en la liga, no están, no están, no están en la liga. Ellos no me superan ni volando Que lo que tú a vienes a si sabes cómo es que lo hacemos, que lo que tú vienes a frontear. Si sí